Hola, muy buenos días. Muchas gracias a, a todas y todos quienes nos acompañan en este día. Esperaremos unos minutos eh, para empezar, eh, si quieren a las 9.05, eh, para tener algunas personas más. Y muchas gracias a, todo, a todas y todos por su puntualidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de presentar este reporte donde presentamos una evaluación del programa eh, Fotosíbicas y también unas propuestas de expansión y fortalecimiento. Eh, antes, que, antes de continuar, eh, me gustaría darle las gracias en primer lugar a la Secretaría de Movilidad. Eh, digamos, en general, porque este trabajo pues ha sido posible por la colaboración con ellas y ellos, y también eh, muy en lo particular a, a Rodrigo Díaz, eh, eh, Fernanda Rivera y Valentina Delgado, con quien hemos trabajado de cerca este, este proyecto. Eh, también a, a las distintas personas que nos han ayudado a revisarlo y fortalecerlo externas a ITDP, eh, también muy muy en particular a El Poder del Consumidor y Víctor Alvarado, que nos acompaña el día de hoy, que nos comentará este, este reporte. Eh, a la fundación de la FIA, eh, que sin su apoyo no podríamos eh, hacer este trabajo. Y también al Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha sido clave en, en, este, en este proyecto. De, de acompañar al gobierno de la ciudad en, la, en sus estrategias de seguridad vial. Y bueno, por último también al equipo eh, de ITDP, que verán que esto es un proyecto muy interesante, tanto del de análisis técnico y una, una estrategia de evaluación de, de política pública que pocas veces se realiza en, en México. Tenemos un tiempo trabajando este, este, este, este tipo de evaluaciones. Esto se enmarca en los proyectos que hemos hecho de, desde el primer eh, reporte de Visión Cero que hicimos por, por ahí de 2017-2018 y la estrategia de eh, digamos, el sistema de la, la propuesta de política pública del sistema de información y seguimiento de seguridad vial. Pero esto va pues, un poco más allá y está muy aterrizado en cómo podemos utilizar la información que cuenta la ciudad, que cada día es más abierta, eh, para mejorar eh, las estrategias de seguridad vial en este caso. Eh, la que sigue, por favor. Eh, la presentación eh, en la que estaremos. Eh, eh, Santiago Fernández, Isaac Medina, Ana Villarreal y yo eh, tienen estos puntos. ¿no? Primero sobre la publicación, la seguridad vial en la Ciudad de México, el programa cívicas. Y son estos tres puntos introductorios para pasar a la carnita del trabajo que hemos hecho en la evaluación del programa y la propuesta de expansión y fortalecimiento. La que sigue, por favor. Y Bueno, sobre la publicación. Eh, es, eh, hoy está disponible, ¿no? está ahí a la izquierda la, la portada y esperamos eh, que la descarguen a partir de, este, de esta presentación. Es importante recordar que nosotros somos una organización eh, global sin fines de lucro eh, con el objetivo de promover mejores prácticas en materia de movilidad urbana sostenible y obviamente pues, también eh, segura. Este documento es producto de la colaboración del ITDP y la Fundación de la FIA, pero retoman los resultados de la evaluación del programa cívicas que hemos llevado a cabo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que los resultados de este programa, de este, de este análisis, han sido revisados por expertos externos en la organización y probablemente sea eh, publicado en una, una revista arbitrada. Así que también estén atentos a lo que va a salir sobre este, sobre este reporte más amplio que saldrá en unos meses. La que sigue, por favor. Bien. Voy a ser muy breve en el tema de seguridad vial en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Eh, porque pues también aquí infernos hará un poco más de contexto. Pero es importante recalcar que en 2020 eh, fallecieron 615 personas por hechos de tránsito. Esta cifra aumentó en relación al año anterior a pesar de las restricciones en movilidad relacionadas con el COVID-19 y un menor número de siniestros de tránsito. Eh, también los siniestros de tránsito podrían costar a la sociedad el 0.2% el del PIB anual de la zona metropolitana del, del Valle de México. La que sigue, por favor. Eh, también hay algunos muchos análisis que se han hecho para eh, definir estas estrategias de seguridad vial. Eh, estos datos los retomamos en parte de la, de la CEMOVI. Y bueno, es importante recordar que las vías de mayor velocidad concentran la mayoría de los hechos de tránsito graves. Y un aumento en la velocidad de 1% en promedio genera aumentos del 4% en siniestros eh, fatales. ¿no? Esto es bien en la literatura, pero está lo es que ya está ampliamente probado. ¿no? Entonces, es interesante ver. En la gráfica de en la derecha de la pantalla, la repartición de hechos de tránsito con personas fallecidas en sitio en función del tipo de vía. ¿no? Esto es entre enero y marzo de 2021, un análisis de la CEMOVIN. Entonces, a pesar de que las vías secundarias se eh, forman, son gran parte de la, de la red vial, pues en ellas casi no se concentran los, eh, los siniestros eh, con personas fallecidas. ¿no? Y vemos cómo estos están muy, muy centrados en vías de acceso controlados y ejes viales, y luego en vías primarias y luego en vías secundarias. La que sigue, por favor. Entonces, yo creo que atendiendo mucho a esta problemática, eh, se genera el programa Fotos Cívicas. Eh, y eh, este programa hay también hay que por regularlo en un contexto, digamos, histórico, ¿no? Con el cambio de administración, la CEMOVI no, no renueva fotomultas por distintos motivos, entre ellos, eh, se ha señalado falta de transparencia, inadecuada ubicación de los puntos, ineficiencia en la, en la aplicación de los, de los puntos, entre otros, ¿no? Y, y pues todos vivimos algunos momentos en, en los que pues, tuve, tuvo eh, poca aceptación de la ciudadanía. ¿no? Entonces, en 2019 entró en todo el vigor eh, el programa Fotos Cívicas. Esta es la fecha, es el único programa de reducción de velocidad con concesiones únicamente no monetarias. Bueno, y esto eh, hay que, es importante aclarar que es para personas en, de las, en las complacas de la Ciudad de México y personas físicas, no, no personas morales. Algunos de los cambios entre fotomontos y fotos cívicas son la sustitución de sanciones económicas por sanciones cívicas y educativas para vehículos de particulares complejas en la Ciudad de México. Se generó un sistema de puntos relacionados con la matrícula de los vehículos. El programa es ahora administrado completamente por la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Eh, se reubicaron las cámaras y radares en sitios con mayor registro de de tránsito y eh, se generó una información pública sobre, sobre la ubicación de cámaras y radares. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces... Eh, fotos cívicas, además de utilizar únicamente sanciones no monetarias, se, se cumple con las sanciones, cada seis meses se renueva el puntaje. Las sanciones impuestas al dueño del vehículo y no hay sanciones permanentes como la cancelación de la licencia o eh, la licencia de conducir o semejantes. ¿no? Y bueno, esta es la ubicación eh, de, las, de las fotos cívicas en la Ciudad de México. No, no doy mucho más contexto y también aquí Fer nos va a contar mucho más del programa. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí, eh, con este contexto, eh, les doy la palabra a Santiago y a Isaac. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, nosotros les vamos a platicar un poco de cuál fue la metodología de análisis que, que llevamos a cabo para evaluar este programa. Eh, siguiente, por favor. La primera parte fue un análisis de datos disponibles, eh, que les vamos a platicar ahorita eh, de dónde surgieron los datos, cuál fue el proceso para generar una base de datos para trabajar con ella. Eh, la metodología de análisis y uno, algunos de los principales resultados. Siguiente, por favor. Bueno, los datos surgieron eh, de los datos publicados por, la mismo, por el mismo gobierno de la Ciudad de México, su portal de datos. Es una base de datos generada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que agrupa los, eh, las bases de datos de distintas dependencias. Esta base de datos tiene la ventaja de que eh, puede ubicar eh, de manera geográfica dónde ocurrió el siniestro. Eh, con esta base también conocemos la fecha en la que ocurrió y algunas características clave del siniestro, como si hubo personas oxisas, lesionadas, eh, cuántas fueron, etc. Eh, es un reto este tema de la, la comparabilidad de las bases de datos, eh, porque ha cambiado mucho la metodología, no solo a través de las distintas dependencias, sino eh, ha ido evolucionando. Por lo mismo, eh, solo podemos evaluar eh, la información para personas lesionadas en el periodo de julio de 2018 y 2020. Sin embargo, no hubo tantos cambios en la metodología de captura para los siguientes con lesiones fatales, por lo cual tenemos ahí un periodo un poquito más largo de, de inicios de 2018 a finales del 2020. Siguiente, por favor. Yo creo que igual hay que llenarla y la voy platicando, por favor, Félix. Bueno, este, seguimos una serie de pasos para construir una base de datos que pudiera ser útil para el análisis. En primer lugar, tomamos la base radial primaria, que es la base, que es la red en la que en realidad nos están ubicando este tipo de radares de velocidad y nos están aplicando estas políticas. Esta red vía primaria la dividimos toda en pequeños segmentos entre 500, 250 y 150 metros. Para cada uno de estos segmentos generamos un buffer, o sea, un, un área alrededor de la vía en la cual este, vamos a evaluar la cantidad de siniestros que van a ocurrir ahí. En el paso 5 fue justamente lo que hicimos en estos buffers contabilizamos cuántos siniestros cayeron dentro de esta área de influencia en estos segmentos. Para cada segmento agregamos variables clave, este, como puede ser eh, la velocidad máxima permitida, eh, si el periodo este, en el que estamos evaluando estábamos bajo contingencia de COVID, el promedio de lluvia y todas las características que pudimos recuperar a nivel mensual. Eh, además de eh, la suma de siniestros eh, con personas lesionadas y oxisas este, también a nivel mensual. Eh, para evitar que pudiera haber un sesgo de selección, desplazamos esta red porque al principio fue cortada arbitrariamente en estos segmentos. La desplazamos el eh, 10% de la, de la longitud eh, en ambas direcciones para eh, estar seguros que estamos cubriendo todas las posibilidades de cómo se puede subdividir la red vial. Eh, siguiente, por favor, último punto. El resultado que tenemos entonces son 30 bases de datos panel con, eh, con una estructura mensual eh, y es eh, sobre estas bases de datos realizamos el análisis. Siguiente, por favor. Así se ve más o menos nuestra base de datos. Lo que ustedes ven en morado son eh, los buffers, estas áreas eh, de influencia alrededor de las vías. Los puntos que ven ustedes son los siniestros y los puntitos verdes eh, son la presencia de radares de fotos cívicas. Pues bueno, es para darles una idea de cómo estos segmentos se ven y cómo le vamos asignando a cada uno el número de siniestros y la presencia de algún radar de velocidad. Siguiente, por favor. Esta es este, la parte que les quiero explicar de cómo desplazamos cada segmento para garantizar que estamos cubriendo todas las posibilidades. Al final, eh, con esta metodología tenemos eh, 30 bases de datos que tienen distintas cantidades de observaciones que van desde 4,000 más o menos hasta 10,000. Siguiente, por favor. Les voy a platicar un poquito de los resultados. Eh, siguiente, por favor, Félix. Bueno, el primer resultado con el análisis solamente de datos eh, de una manera de, de, las, este, de las estadísticas descriptivas. Lo primero que encontramos es que la cobertura del programa parece ser muy limitada. Solamente alrededor del 4.7% de los segmentos analizados tenían presencia de algún dispositivo de fotos bueno, es superior a lo que se tenía antes con, la, con el programa fotomultas, que solamente el 1% de los segmentos estaba tratado. Eh, esto es importante porque el 51% de los siniestros se registran en este tipo de vías, lo que podría indicar una cobertura algo no limitada del programa, dado la importancia que, que representan en, en la ocurrencia de, de, de siniestros de tránsito. Siguiente, por favor. Este es una, bueno, esta es una imagen preliminar del documento que estamos preparando. Vamos a publicar un documento eh, técnico eh, pronto. Ahorita está en proceso de revisión. Pero para comentarles algunos de los resultados principales es que bueno, estimamos un modelo de regresión con estos datos eh, para los 30 bases de datos, un modelo binomial negativo para, una base de un, para un análisis de conteo. Y entre los resultados principales es que encontramos entre un impacto entre el 14 y el 15% de la presencia de una fotocídrica en la cantidad de, eh, de siniestros de tránsito que, que presentan lesiones. Eh, también encontramos eh, un consistencia en las otras variables que incluimos en el modelo, como por ejemplo, el horario de verano, eh, la presencia de horario de verano disminuye la cantidad de siniestros, la lluvia aumenta la cantidad de siniestros y eh, no encontramos eh, un, un efecto muy diferenciado en, en el momento en el que se aplicaron las medidas de restricción por la pandemia. Siguiente, por favor. Pues para, no, este, para no explayarme más, eh, resumo aquí uno de, algunos de los principales resultados. Y es, como les mencionaba, que las variables de control tienen los signos esperados. Entonces, eso nos da este, algo de indicios de que el modelo pues, tiene algo de lógica y, y se ajusta a lo que esperábamos de, de, de él en los resultados. De nuevo, esta reducción del 14% de los siniestros que generan lesiones, asociado a la presencia de un radar de fotocívicas en los segmento de la red. Este es, una, esto es un, un aprendizaje bastante interesante porque implica que sí hay un impacto, eh, aunque sea localizado, de este tipo de radares, aunque eh, comparado con, otros, este, con, con lo que se encontrado en otras ciudades del mundo y, otras y lo que podemos aprender de la literatura, está en el rango bajo de los impactos. Eh, no encontramos un impacto estadísticamente significativo en la presencia de fotocívicas en la cantidad de personas con lesiones fatales. Puede haber muchas razones por las que no, no detectamos este cambio, puede ser desde las restricciones que tenemos en las bases de datos, puede ser la metodología, pero bueno, es algo que aquí hay que mencionar. Y también otro punto que encontramos al correr estos modelos es que por diferencias en la temporalidad y la metodología de captura de las bases de datos, es bastante difícil todavía comparar el impacto diferenciado del programa fotomultas a prueba fotocívica. Entonces, ahí no tenemos una conclusión muy fuerte eh, pero bueno estos son los principales resultados este, les agradezco mucho eh, siguiente slide por favor y le paso la palabra a Ana Villarreal Muchas gracias eh, pues sí, con base en los resultados de este estudio y aparte un análisis de literatura especializada y de otros casos de otros países eh, estamos proponiendo pues algunas medidas que podrían ayudar a expandir y a fortalecer el programa siguiente Félix eh, estás, estamos presentando medidas en dos clasificaciones generales, eh, medidas para expandir que podrían realizarse a corto plazo y cuyo objetivo es aumentar la extensión total eh, de los tramos bajo influencia directa de fotos y, fome y fomentar que las personas conductoras perciban que existe una mayor probabilidad de ser sancionados y con esto fomentar un cambio en, en el comportamiento. Eh, la, la otra categoría de medidas que estamos proponiendo son medidas para fortalecer el programa. Estas son medidas más a mediano plazo que se recomienda explorar y para las que se tienen que realizar mayores estudios para ver cómo podrían aplicarse en el caso de cívicas. Pero los objetivos de estas es reducir la incidencia de las personas infractoras, es, la reincidencia, perdón, de las personas, infractor, de las personas infractoras y también Fomentar que el programa tenga un mayor efecto disuasorio, incluso en personas que no han recibido sanciones o que están fuera del área de influencia directa de Fotocívicas. Y pues como ya lo comentaba Santiago, lo que hemos detectado del estudio es que Fotocívicas sí puede ser una herramienta útil para reducir muertes y lesiones graves, pero su impacto sigue siendo todavía muy localizado y no llega a tener la escala que tendría que tener para las necesidades de la ciudad. Siguiente. Entonces, en la primera categoría de recomendaciones, expandir el programa. Siguiente. Recomendamos... Primero que nada, aumentar el número de puntos de detección. Primero, para aumentar el área de influencia directa del programa. Como mencionaban anteriormente, solamente el 4.7% de la red vial primaria está dentro del área de influencia directa, es decir, a un tramo menor a 500 metros de un dispositivo de fotosíricas. Sin embargo, estas son las vías donde suceden la mayor parte de siniestros y la mayor parte de muertes y lesiones por siniestros. Por esto resulta muy importante aumentar los puntos de detección, eh, priorizando las zonas donde ocurren mayor mayor número de siniestros que todavía no están cubiertos por el sistema. Y bien, en puntos que son particularmente problemáticos, instalar varias cámaras, ya que estas tienen un impacto más significativo que cámaras aisladas. Siguiente. Siguiente, Félix. Eh, también, parte de lo, de lo que se busca con esta expansión es aumentar la probabilidad de recibir una sanción. Parte del impacto de que tenga una cobertura baja es que muchas de las personas conductoras pueden percibir que no existe realmente una probabilidad de que sean sancionadas. Y lo que hemos visto en cuanto a la efectividad de las sanciones es que existen tres actores muy importantes para fomentar un cambio de conducta. Es primero que nada eh, la severidad de la sanción, pero también la percepción de la legitimidad de la sanción, si las personas perciben que sí es justa o merecida, pero también la probabilidad de ser sancionados. Y en el caso de de violaciones como conducir a exceso de velocidad, lo que hemos encontrado es que aumentar la probabilidad de ser sancionado puede tener un impacto similar o incluso mayor a aumentar la severidad de las sanciones, por lo que puede ser una medida para fomentar un cambio de, de comportamiento. Siguiente. Eh, además, también se recomienda pues, cambiar regularmente la ubicación de las cámaras y los radares. Eh, muchos de los estudios demuestran que, estas, que las cámaras tienen un impacto Positivo, sobre todo cuando inicia este tipo de, pro de programas, eh, pero tiene, tienden, a perder tiempo conforme va pas tienden a perder efectividad conforme va pasando el tiempo. Esto se debe o bien a que al principio las personas creen que va a haber una aplicación mucho más severa de la ley y tienden a respetarlas más, o bien ya que se empiezan a encontrar eh, dónde están los puntos de detección, empiezan a tomar otros caminos. Entonces se recomienda primero que nada rotar las cámaras para que, haya, para que se puedan adaptar a cómo van cambiando los patrones de siniestralidad, pero también que se acompañe con otro tipo de medidas complementarias como campañas de educación o de comunicación que ayuden a mantener este efecto a largo plazo. Siguiente. Eh, para fortalecer el programa, recomendamos este, primero explorar eh, medidas que ayuden a, a un mayor cumplimiento y de las sanciones y a evitar la reincidencia. Eh, primero que nada se necesita mejorar la identificación de las personas infractoras y el cumplimiento de las sanciones lo que hemos visto es que existen cierto tipo de vehículos que resultan difíciles de sancionar en primer lugar se tratan de vehículos con placas foráneas y esto pues tiene que ver en que no tienen es decir, vehículos que están matriculados fuera de la Ciudad de México y como no tienen que realizar ni verificación vehicular ni trámites vehiculares en la Ciudad de México pues hay pocos incentivos para que ellos cumplan con las sanciones eh, a diferencia de fotos cívicas eh, en el caso de los vehículos matriculados en otros estados, se les imponen este, sanciones económicas y muchas veces hay pocos mecanismos para que cumplan con estas sanciones. Eh, con la reforma del reglamento de tránsito en el 2021, se incrementaron algunas sanciones y se pusieron más candados, pero aún así se tienen que explorar otras medidas para fomentar un, un mayor cumplimiento. Otro grupo muy importante que se tiene que atender es el caso de las personas que andan en motocicletas. Eh, como se ha visto en los reportes trimestrales y en las estadísticas de siniestros de tránsito este se ha convertido en un sector que cada vez se ve más involucrado en siniestros y en siniestros de tránsito letales eh, son usuarios vulnerables de la vía y obviamente la siniestralidad y los, y los peligros a los que se enfrentan pues son de, de una naturaleza muy variada pero se pueden atender, pero fomentar un cumplimiento de la velocidad a la que conducen este, puede ayudar a reducir los siniestros en los que se encuentran a los que se enfrentan. Y un punto importante que, que detectamos en cuanto a las motocicletas es que muchas veces las placas no son detectadas por los dispositivos de fotosívicas, ya sea porque no son legibles en las, en las fotografías que toman, por lo cual se recomienda que la ciudad explore pues, posibles medidas para fomentar una mayor detección en el caso de motociclistas que están incumpliendo el reglamento de tránsito. Esto puede ser una mejora a la matrícula, ya sea este, mejorando la placa o este, agilizando los trámites para que personas que están circulando por la ciudad con permisos temporales o de, otros, o de otros estados puedan ser registrados pero también al momento de expandir y comprar nuevos dispositivos que estos cumplan con los requisitos tecnológicos para detectar mejor las, las placas eh, además también se puede explorar la, la posibilidad de reformar el sistema de puntos para atender las necesidades y las infracciones y los comportamientos de riesgo específicos de motociclistas eh, esto nos lleva al segundo punto que es evaluar el sistema de las sanciones para esto se necesitan mucho más estudios cualitativos para entender cómo son, cómo están percibiendo las personas eh, las sanciones de, de fotocívicas. Primero, se pueden revisar los contenidos de los cursos, ya que si un curso no presenta la información de manera adecuada, este puede ser contraproducente en cuanto a inhibir factores de riesgo. Eh, para ello se requerirían estudios más cualitativos para entender cómo están las personas... Eh, cómo las personas entienden estos cursos y qué es lo que están aprendiendo de ellos. También se puede este, crear cursos específicos para comportamientos de riesgo particulares, como podrían ser velocidad o el consumo de alcohol. Y también pues, se tiene que revisar el sistema de puntos. Un, una cuestión que eh, luego resulta complicada en el caso de fotos cívicas es que el sistema de puntos a la matrícula está conviviendo con el sistema de puntos a la licencia en cuyo eh, el sistema de puntos a la matrícula es aplicado por fotos cívicas pero en el caso del de sistema de puntos a la licencia estas son las sanciones que, que aplican los, los agentes de tránsito y una situación que sucede es que hay diferentes escalas en cuanto a la severidad y los puntos eh, que se aplica a cada uno por ejemplo en el caso de eh, invadir un carril de transporte público, se le quitan seis puntos a la licencia de tránsito, pero en el caso de conducir a mayor velocidad, eh, en el sistema pero pierdes únicamente un punto. Entonces se necesita, primero que nada, cuadrar ambos sistemas, pero también ver que la severidad de las sanciones reflejen la severidad eh, de la falta cometida. Eh, por lo mismo, también se recomienda explorar que no sea nada más fotocívica, sino que pudiera haber un sistema mixto o bien sanciones permanentes como la cancelación de licencias que ayuden a fortalecer eh, pues la aplicación y el cambio la aplicación de la ley y el cambio de comportamiento. ¿Siguiente? De nuestra parte, eso sería la presentación. Bueno, muchas gracias, Ana. Eh, y pues ahora le, le cedemos la la palabra Fernanda Rivera de la CEMOVI, muchas gracias por, por acompañarnos y nos dará una presentación de, de fotos cívicas y para continuar, eh, Rodrigo Díaz, de comentar un poco esta, esta evaluación y también pues, ver cómo podemos seguir trabajando para fortalecer estos proyectos, estos programas. ¿no? Listo, pues muchísimas gracias. Primero agradecerle al ITDP por ese trabajo que hemos venido haciendo también en conjunto para justamente validar la tecnología. ¿no? ¿Qué es lo que nos permite ver este estudio? Que la tecnología de cámaras y radares tiene un impacto directo. Y justamente lo que queremos platicar el día de hoy es el impacto que tienen las sanciones cívicas y cómo funciona el programa que hemos desarrollado en la Ciudad de México que nos permite que las personas puedan pagar sus sanciones derivadas de las cámaras y radares con eh, distintos tipos de sanciones. Como saben, Fotocívicas es un sistema que utiliza esta tecnología, es decir, validamos que cámaras y radares son útiles, son útiles para que justamente en estos puntos donde están localizados puedan incidir en la reducción de hechos de tránsito, que es algo que muestra el estudio de, de ITDP, y creemos que eso es clave y eso debe ser uno de los indicadores y mediciones que tenemos que tener como ciudad, no cómo reducimos en estos puntos donde está la tecnología de cámaras, o radares de velocidad, como incidimos en lesiones y fallecimientos por hechos de tránsito en la Ciudad de México. La diferencia que creo que también es muestra de lo que vemos en el estudio del ITDP es uno, logramos ampliar la cobertura a más puntos donde se registraba la mayor cantidad de hechos de tránsito. no? Lo dijo muy bien Santiago, pasamos de tener 1% solamente a 4.7% de la red vial donde ocurre la mayor cantidad de hechos de tránsito e incidencia con esta reubicación que se hizo cuando arrancamos el programa de fotos cívicas. Lo que hicimos fue reaprovechar la tecnología ya existente en la ciudad para poderlas reubicar con base en la evidencia, es decir, los datos registrados en las bases de hechos de tránsito donde ocurría la mayor cantidad de incidentes, para que fuera ahí donde las cámaras pudieran impactar directamente, ya sea en la reducción de la velocidad o en los cambios de comportamiento por las conductas del reglamento de tránsito que se registra. De esta forma también algo que a mí me parece muy importante resaltar de este programa es que anteriormente se operaba de una manera privada y ahora toda la operación está a cargo del gobierno de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito. Es decir, se hace todo un programa que se interioriza, que se reducen costos para la ciudad y que al mismo tiempo esto permite aprovechar la tecnología existente. Lo que platicamos en su momento de ITDP es que esta buena práctica de haber reducido los costos de la implementación del programa y que se pudiera interiorizar con una operación directa es que también puede darle oportunidad a otras ciudades para replicar este tipo de esquemas ¿no? y poder mejorar la seguridad en las calles de la ciudad. ¿Qué es lo que hemos visto en el caso de fotocívicas? Fotocívicas, como saben, se utilizan las mismas cámaras y radares, que en este caso son las 140. Hay distintos tipos de cámaras y radares. no Pueden ser cámaras o radares fijos o radares móviles, que también se pueden justamente adecuar a lo que decía muy bien Santiago. ¿no? ¿Cómo vamos revisando los datos que tenemos disponibles para poder reubicar en las zonas donde se registran estos hechos de tránsito? Se han registrado 1.600.000 infracciones hasta el 22 de noviembre de 2021 a 627.000 placas o vehículos, es decir, un promedio de 2.6 infracciones por cada vehículo. La mayor cantidad de infracción registrada es a través de los radares de velocidad, que obviamente lo que registran son excesos de velocidad y otras conductas que también forman parte de las cámaras que se registran, que son infracciones al reglamento de tránsito, como no respetar la luz roja del semáforo, invadir el área de espera para ciclistas y motociclistas, las cebras peatonales tienen alguna invasión y esto obviamente también eh, tiene una sanción eh, vinculada. no Cada una de las matrículas de la Ciudad de México tiene eh, 10 puntos, cada punto implica una sanción distinta. ¿Qué es lo que vemos cuando analizamos ya mucho más de cerca el tema de los excesos de velocidad? ¿No? Nos damos cuenta que cuando se trata de fotos cívicas, el límite de velocidad que se excede es menor cuando se compara con personas que reciben sanciones económicas. Es decir, tenemos una menor violación al reglamento y a los excesos de velocidad cuando se trata de sanciones cívicas que cuando se trata de sanciones económicas. Y algo que es muy importante cuando hablamos de la seguridad vial es cómo gestionamos la velocidad, pero también la gestión de la velocidad implica reducir la reincidencia. ¿no? que las personas no reincidan en estas conductas de riesgo, como es el exceso de velocidad. Entonces, en el caso de infracciones cívicas e infracciones económicas, vemos que el volumen de reincidencia es menor. Cuando analizamos directamente a aquellas personas físicas con placas de la Ciudad de México, solamente 24.2% del total de las personas infractoras cometen más de dos infracciones. Y en el caso de sanciones económicas, tenemos hasta 34.6% de personas que cometen más de dos infracciones, es decir, la mayor cantidad de personas se quedan en una, máximo dos infracciones, que es alrededor del 75%, que justamente se queda en este primer grupo de personas. En el caso de fotos cívicas, lo que queremos crear es justamente una cultura eh, cívica que tenga tres partes, ¿no? la educación, es decir que la gente tenga la información disponible, sensibilización, referente a ponernos en el pedal del otro, saber lo que implica conducir una bicicleta, por qué respetar límites de velocidad, saber conducir en la Ciudad de México, implica respetar a todas las personas usuarias de la vía, y también ser responsable de estas acciones, que es donde tenemos el trabajo comunitario. Voy a mostrarles unos testimoniales, porque Justamente lo que decía al final Ana, ¿no? Ahora una siguiente evaluación es también entender cómo las personas perciben el, el programa y el impacto que tiene directamente de una manera mucho más cualitativa el tener que tomar cursos en línea, tener que tomar cursos presenciales, tener que hacer trabajos comunitarios y cómo esto tiene esta incidencia directa en las personas infractoras. Entonces voy a subir el volumen por aquí y me dice... <risa> Definitivamente tenemos que estar más atentos al camino, este, a, las, a los señalamientos de tránsito, a los pasos peatonales, a los, a los este, espacios para los ciclistas. Es poner más atención al momento de conducir, caminar, conducir un vehículo, una bicicleta. Pues me gustó. Creo que hay cosas que yo no sabía. Este, aprendí este, de una manera sencilla, amable. Y bueno, este, eso permite que yo pueda entender un poco a los ciclistas y ponerme en sus zapatos, ¿no? O bueno, en sus ruedas. Recordarnos la prioridad de que son los peatones y las personas que son vulnerables a, en, la, en, la, en la vialidad de la ciudad. Eh, nos ayuda realmente a generar conciencia y pues siempre caer, porque podemos caer en algún incidente automovilístico. Entonces es realmente importante. Gobierno de la Ciudad de México Y voy a mostrar este otro Estoy realizando este curso porque cometí cinco faltas por exceso de velocidad Y en el quinto punto que me descuentan me hacen pedir a un curso de sensibilización para los conductores de bicicleta estoy aquí porque perdí cinco puntos y debo de cumplir con las sanciones acumuladas que es un curso de sensibilidad estoy en el curso por cometer una infracción de alta velocidad pero cuatro cursos en línea los cuales me parece que tienen buenos contenidos y sí contribuyen a concientización de nosotros para evitar cometer este tipo de faltas Tomé cuatro cursos en línea, me parecieron los cursos muy bien. La página muy fácil de, de entrar y, y presentar los exámenes. Me parece muy adecuado para lo que nos pretenden transmitir. Creo que esto sí genera sensibilidad. Aprendes la otra parte de este... De, de, de de lo que ocasiona pues para el asunto de la ciudad conocer en este caso la parte de, de los ciclistas, sus movimientos, su entendimiento, pues este y bueno, para también igual para salvaguardar este su, parece es que la protección hacia o sea, con ellos. Los felicito en, en general muy buen, muy bien, muy buena Los felicito en términos generales, hay conciencia para para aprender eh, las reglas y normas de un ciclista y aprenderlos a respetar en esta, en esta gran ciudad. Listo. Entonces, justamente eso es lo que vemos. Nosotros tenemos cursos en línea todos los días para que la gente pueda acudir y cumplir sus sanciones cívicas. No Todas aquellas personas que llegaron al curso de sensibilización ya tuvieron que cumplir también con las sanciones de hacer cursos en línea, como bien mencionaban las personas que fueron entrevistadas. Y aquellas personas que tienen más sanciones acuden a distintos trabajos comunitarios que están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, donde tienen que hacer todo este esquema de cumplimiento de sanciones, ya sea acudir a metrobuses para dosificación de personas usuarias, ayudar en el Cablebús también para las filas en estas nuevas estaciones, van a los bosques urbanos de la ciudad para hacer limpieza y algunas actividades específicamente en el Bosque de Tlalpan, en el Parque Ecológico de Xochimilco, acuden al Paseo Dominical, también muévete en Bici para poder hacer este trabajo con monitores viales y tienen que hacer este cumplimiento de sanciones. Regreso. más para un poco darles el contexto de lo que hemos hecho hasta ahora, justamente van más de 64 mil personas que han aprobado el curso básico, 35 mil personas que han aprobado los cursos intermedios, eso es más o menos 100 mil personas que han hecho estos cursos, que tienen contenidos específicos del reglamento de tránsito, que tienen toda la... La normatividad que debe de conocer alguien, sobre todo el tema de prioridades, estacionamientos, señale, señales de la ciudad, señales preventivas, informativas. En el caso del curso intermedio, se trabajó en conjunto con México Previene, atendiendo las tres conductas de mayor riesgo, ¿no? que es excesos de velocidad, conducir alcoholizados o conducir con algún tipo de distracción. Y estas tres conductas de riesgo muestran las implicaciones que tienen al momento de conducir, así como los incidentes viales. Eh, creemos que esto es muy importante porque son casi 3,000 cursos cada semana que se están cumpliendo por las personas que cometen infracciones. En el caso de cursos presenciales, llevamos más de 15,000 personas que han atendido estas biciescuelas, que son los testimoniales que les presentamos anteriormente, que son personas que tienen cinco o más infracciones. Es importante recordar que la persona que tiene que cumplir es la persona propietaria, porque si bien puede ser que no haya sido la persona que conducía, también es la persona que es un responsable solidario de aquellas personas que van conduciendo en exceso de velocidad. Y en el caso de trabajo comunitario, llevamos más de 73,000 personas horas de trabajo comunitario en distintas actividades que eran como las que les contaba hace rato en el Metrobús, Museo de Historia Natural, Tequios, en el Centro Histórico también ayudan a la dosificación y creemos que es una labor importante que la gente sea consciente de estas tareas. Todo el programa de fotos se lleva a cabo en la página de trámites.cdmx.gob.mx-fotocívicas donde se ingresa con tu cuenta única de llave y el vehículo que esté registrado ante el padrón vehicular son las personas que pueden cumplir las sanciones y creemos que de esta forma justamente puedes revisar cuántos puntos tienes, cuántos puntos tienes que cumplir sanciones y el impacto más importante, que creo que es lo que vemos hoy, y ya no es para concluir y darle la palabra a Rodrigo, es recordar que el programa de Fotocívicas, hoy lo que vemos es que sí tiene un impacto directo, un impacto positivo en la reducción de hechos de tránsito, que la tecnología de cámaras y radares es funcional y que así como lo recomienda el ITDP, sabemos que la ampliación de este programa es una gran área de oportunidad que tomamos como resultado de este estudio que hizo todo el equipo del ITDP, pero lo más importante es recordarle a todas las personas que nos ven que las cámaras y radares tienen una incidencia directa y que cuando tienen sanciones cívicas también vemos este impacto cualitativo en quienes acuden a cumplir sus sanciones, que son relativas a la violación al reglamento de tránsito, pues que lo más importante es hacer nuestras calles un espacio seguro para todas las personas. Así que le dejo la palabra a Rodrigo. Hola, una... bueno, buenos días. Eh, bueno, primero, primero que nada, muchas gracias por eh, la invitación. La, eh, particularmente agradecido con, con la gente de ITP, que es una institución acá, a la cual personalmente yo le tengo eh, particular cariño. No te escuchamos, Rodrigo. ¿Hola? ¿No se me escucha nada? Eh, yo sí, los... sí, Ya, perdón. ¿Eh? ¿Se me escucha? Sí. Ah. Entonces quiero, primero que nada, digamos, siempre un gusto trabajar digamos, en el junto con ITDP, ITDP fue la, la última institución que me pagaba el sueldo antes de entrar a la móvil, entonces siempre lo voy a tener un, un particular aprecio. Eh, acá eh, hay un, me gustaría tratar dos temas que son bien interesantes. El primero es, eh, siempre, nunca está de más recordar cuál es el origen de las fotos cívicas, eh, tal, por qué se originaron y por qué las tenemos. Y es porque... El problema no, no, nunca fue tecnológico, fue un tema básicamente de política pública, de cómo se aplicaba una buena tecnología, pero de mala manera. Eh, cuando, cuando una política pública, en este caso una aplicación tecnológica, es percibida como por parte de la ciudadanía como un modo recaudatorio, y recaudatorio, ojo, yo no tengo nada contra los recaudatorios, pero sí cuando, cuando hay un negocio en que lo que importa es el lucro y no la generación de impactos de política pública, eso es, es percibido como una política injusta. Y eso es un poco lo que pasó, lo que pasó en gran medida con el sistema anterior de fotomultas, en que se percibía que acá había una tecnología puesta al servicio a un privado, lo que es bastante cierto. Eh, cuando cuando se, se cambia el a sistema fotocívica, lo que se hace, hace es legitimar una política pública, porque acá se dejó de fuera, eh, se dejó de lado la parte lucro y se valida una, un aspecto esencial, que acá lo que se quiere es un cambio de conductas. Y eso hace que el sistema gane legitimidad entre la población. Acá hay un tema muy importante, y es que lo que mostraban los comerciales que mostró Fernanda, en eh, video, perdón. Eh, Acá, entre, los, eh, entre la gente que cumple sus sanciones en fotosícas y hablando con ellos de manera informal, siempre queda esa sensación de que hay una pena justa, que hay una pena que sirve, o mejor dicho, una sanción que sirve y que está orientada a la educación, que nunca hay un afán recaudatorio. La gente le puede dar una lata espantosa, hacer la, la, ir a la biceescuela, hacer el trabajo comunitario. Pero una vez que lo hace, entiende que acá hay una pena orientada al bien común y que tiene también un impacto en, en, en un cambio de conductas. Entonces con eso la, es una política que creo ya se encuentra legitimada dentro de la población, que podrán no gustar las sanciones pero sí que entiende que es una sanción justa, que no busca un beneficio extra, sino solamente persigue exclusivamente el cambio de conducta. Eso es algo tremendamente positivo. Hay un segundo punto que quizás con ese tuve que haber que partido. Dentro de la discusión de las fotos cívicas, siempre eh, se planteó una discusión, podríamos llamar bastante ideológica. Ojo, no tengo nada, nada contra la palabra ideológica, toda política pública tiene que ser ideológica, pero sí podemos llamarla, más que ideológica, prejuiciada, en que se, hizo, se ha hecho gran parte de la discusión sin tener en cuenta bases de datos, eh, resultados empíricos de cómo ha funcionado. Yo, yo por eso saludo el estudio de ITDP, porque, digamos, analizó fríamente los números, qué es lo que nos estaba dando, qué está eh, saliendo. Y efectivamente, eh, señala dos cosas. Uno, que es una política innovadora, y es una política innovadora que está dando frutos, que sí está eh, eh, generando impactos positivos. ¿Que pueden ser mejorados? Claro que sí. Eh, hay un, eh, nunca hemos dicho que digamos, esta sea una política infalible y que no sea objeto de mejoras. Por supuesto que hay un amplio margen para mejorar y de hecho con todo gusto también podemos analizar en detalle cada una de las propuestas de ITDP que son eh, bastante valiosas. Hay algunos puntos que sí sería bueno eh, como tomar en cuenta eh, eh, y es por ejemplo el tema de eh, la localización de las eh, de las de, la, de las cámaras, ah, cámaras y radares. Acá eh, Siempre digamos, está la discusión de si eh, es bueno tenerlas de manera aleatoria, digamos, sin que eh, la gente sepa, o más bien avisarles, que un poco lo se ha hecho. Eh, avisarles dónde están las cámaras. En general, al, al tener eh, que la gente tenga clara conciencia dónde están ubicadas, precisamente en aquellos lugares donde había mayor incidencia de hechos de tránsito, lo que en la práctica se ha generado son zonas de tráfico, podríamos decir, calmado a lo mejor no calmado porque muchas son zonas de, digamos, de vías eh, de acceso controlado, pero sí, sí son vías en las cuales existiendo la posibilidad de ir más rápido, la gente hoy, uno lo ve, de hecho como, como persona que a veces está detrás del volante, ve que hay un respeto en los límites máximos permitidos precisamente ante la conciencia de que hay una zona de radar y por lo tanto son zonas de tráfico calmado. Por supuesto que nos gustaría expandir el sistema a, a más áreas, tiene sus complicaciones, en fin, pero pero creo que son aspectos eh, esenciales que contribuyen al éxito del programa. Yo en general, como les digo, saludo, felicito uh, al equipo ITDP por hacer una, un estudio absolutamente imparcial basándose en datos que creo que apuntan y refrendan lo que digamos, siempre hemos señalado, que es un programa que va en el buen camino, que tiene, por supuesto, áreas de mejora y que con todo gusto eh, podemos discutir, analizar y ver exactamente lo que nos propone ITDP y ver cómo podemos mejorarlo. Finalmente creo que estamos todos en el mismo barco, porque lo, lo, lo importante es salvar vidas eh, más allá de, digamos, de, de cómo, cómo lo estemos haciendo. Entonces, eh, en ese sentido, me parece muy, muy válido, muy saludable el ejercicio que he hecho de IREPE y con todo gusto recogemos el guante para analizar las propuestas de mejora que nos están haciendo así que desde ya muchísimas gracias felicitaciones muchas gracias a ti Rodrigo y eh, ha, sido, ha sido un trabajo muy interesante en, en conjunto y estamos contentos de trabajar más en perfe perfe perfeccionamiento y ojalá en su expansión eh, y bueno eh, Víctor adelante por favor un momentito And, perdón Víctor, nada más recordarles que va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final por favor usen el uh -huh. el botoncito de preguntas y respuestas para hacernoslas llegar, gracias ya vamos a estar en el chat y no tenemos también suficiente tiempo, podemos mandar las respuestas por, por, su, por su correo porque estamos eh, un poquito limitados de tiempo. adelante Víctor gracias, eh, bueno primero que nada eh, un reconocimiento al trabajo que tal cual eh, ha venido realizando ITDP, no solamente con este diagnóstico de evaluación que están presentando, sino justamente con otros eh, documentos que la anteceden. Y es relevante en el sentido de, al ser eh, un programa como resultado de una política pública de seguridad vial que viene a atender el tema de gestión de la velocidad, desde su inicio, de su punto de partida, generó una gran controversia, cuestionamientos, y a su vez, ante la falta de, de información y generación de resultados específicos, ya con un análisis profundo de diagnóstico y evaluación, pues sin duda generó una serie de distorsiones sobre su impacto. Entonces, de ahí la, la relevancia de que hoy por hoy existe este documento y que a su vez también eh, contribuye a que hoy, por ejemplo, las autoridades presentes nos estén presentando estos alcances y estos resultados. Eh, es valioso, por ejemplo, eh, mencionar eh, que hay por la sola presencia de, de un dispositivo una reducción de del 12% termina siendo significativo. Realmente cualquier vida que termine siendo salvada o que no sea en consecuencia una lesión grave termina siendo significativa. ¿no? Eso es algo que no tenemos que dejar de lado y eso es la relevancia que de alguna manera hoy por hoy los primeros resultados de lo que son las fotos nos están mostrando. Por el otro lado, sí quisiera hacer énfasis en la relevancia que algo que los antecesores han, han mencionado sobre expandir el programa, yo lo voy a decir con otras palabras, de repente, y a manera de ejemplo, si yo estoy en una rifa y de repente de 20 números tengo 12 son números que me corresponden, tengo una alta probabilidad de que el ganador sea yo. ¿no? Entonces, con esto quiero decir que mientras que eh, estos, estos eh, mecanismos, estos dispositivos estén colocando en otros lados, sin duda alguna, vas a ver la probabilidad de que las personas eh, puedan ser de alguna manera identificadas cuando se sobrepase este límite de velocidad. Pero si a su vez yo estoy pagando en esta ripa y, y el premio o la ganancia es significativa con inversión, realmente doy esa legitimidad que se ha venido mencionando. Y con esto quiero decir que precisamente si ya este, incurrí en esta, en esta acción y ahora estoy presente en el curso, pero si el curso o lo que se está mostrando como tal no, no empata con, con todo, este, todo este proceso, pues realmente queda ahí un gran pendiente. Entonces de ahí me voy al segundo punto. Donde sí quiero mencionar que ratificamos, por un lado, estamos de acuerdo y coincidimos en la expansión, que es algo que se tiene que dar. Y por el otro lado, el tema del fortalecimiento, ratificamos los puntos que mencionaron itdp pero sí quisiéramos mencionar otros. Y uno de ellos es, es empezar a abordar el tema de la seguridad vial desde un enfoque sistémico. Vale, tener la claridad que no solamente, eh, sin duda alguna, la velocidad es el elemento principal por el que muchas personas están perdiendo la vida, o, son, eh, o quedan con alguna lesión grave. Y aquí me va a permitir compartirles parte de, de mi historia, de porque a veces se nos cuestiona muchas veces, ¿no?, de que hablamos de números en frío, de estadísticas, de que hacemos estimaciones. Debo decirlo que eh, mi hermana murió hace más de 20 años a consecuencia de un accidente de tránsito, un vehículo que iba a exceso de velocidad. Hoy por hoy, después de esos 20 años, no ha ido ningún día en que mi madre, que también iba en ese vehículo, pues eh, sigue presentando una dolencia psicológica, ¿no?, Estamos hablando de una pérdida humana, pero también estamos hablando de una lesión grave que queda. Pero quiero, si nos vamos desde el enfoque sistémico, como tal no fue solamente el exceso de velocidad. Como tal, yo podría decir que incluso fue mi madre quien pidió un, un vehículo a una persona y era otra persona la que iba conduciendo. Mi hermana no llevaba tenía cinco años, no llevaba eh, dispositivos de seguridad. entonces pues Empezamos a analizar todo el enfoque. Eh, era una vialidad que no, con, no, con, no contaba con todos estos dispositivos de tránsito que de alguna manera contribuyen a que un hecho no pueda ser mortífero bien esto, que da, o resultar en una lesión grave. Entonces, esto sería eh, muy interesante empezarlo a dimensionar en estos cursos y en esta capacitación. Y ahí me pues, quiero subrayar este elemento de la legitimidad. De, del enfoque sistémico, de que no nada más es porque estoy rebasando la velocidad. Tener esta conciencia también de que, por ejemplo, si voy en un vehículo que no tiene bolsas de aire, que no tiene frenos ABS, que no tiene sistema, eh, control de estabilidad, estabilizador, y si de repente ese día está lloviendo, ¿cuál va a ser el resultado de que yo de repente tenga una colisión? ¿No? Pues eso es lo que hoy por hoy tendríamos que empezar a dimensionar, Hoy es valioso el todo lo, el contenido de estos programas de, que, que se imparten en los cursos de las fotocívicas. ¿no? La reglamentación, eh, los usuarios vulnerables, todos esos componentes son importantes y tienen que estar. Pero en este proceso de retroalimentación y fortalecimiento de lo que son las fotocívicas, es justamente empezar y dimensionar este enfoque sistémico. Y me voy a la máxima ahora nada más para prácticamente cerrar. En el sentido de, de las fotocívicas enuncian en una cuestión de de, de generar conciencia y educación vial para las personas. Pero este mensaje no solamente tendría que recaer en las personas que todos los días salen a caminar, pedalean, utilizan algún tipo de vehículo motorizado, ya sea público o, o privado, sino también el discurso hay que llevarlo y sí voy a mencionar eh, nombres, específicamente otras dependencias de gobierno, que si bien hay, hay participación hoy por hoy, pero sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Secretaría de Obras, el C5, eh, la Secretaría de Salud, ¿no? Por mencionar, y también desde el privado, al sector automotriz, ¿de qué manera, o sea, llevar este este discurso de de concientización y educación vial a estos otros sectores? Y que no nada más queden las personas. ¿Y por qué de repente sería interesante con la tecnología eh, o los instrumentos que se han mencionado y que se han venido capitalizando? Sería un momento muy interesante de de, de darle un, un, un plus más en qué sentido, por ejemplo, sería interesante saber en este proceso de concientización y de educación vial, hoy por hoy la industria sepa que en la mayor parte de los hechos de tránsito está presente un vehículo que no contaba con frenos a veces, control de estabilidad, ¿no? O que no, los vehículos no todos este, llevaban eh, cinturones de 3.2, sería interesante. Sería interesante que, por ejemplo, la Secretaría de Obras en compañía con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad, en todas estas mejas de trabajo que se dan, que de repente la reconfiguración vial, eh, los señalamientos verticales horizontales que se terminan dividiendo tienen una influencia en, en el tipo de cuando se da un siniestro, ¿no? Se pudieran estar salvando vidas porque no solamente es el vehículo, y reitero, no solamente es el exceso de la velocidad. Y de repente algo que se mencionaba al inicio era esta parte de los registros, ¿no? Que simplemente se contabilizan, seguimos cargando con esta parte de que solamente se contabilizan los fallecimientos de personas en el punto rara, no todavía se queda ese tema gran pendiente, ¿no? De qué pasa posterior. Bueno, pues precisamente ahí podría entrar la Secretaría de, de Salud, podría entrar otras dependencias para generar nuevos protocolos. Y con esto quiero decir que sin duda alguna termina siendo significativa este esquema, este cambio, no solamente recaudatorio, sino justamente esta formación cívica que de alguna manera nos está permitiendo generar estos espacios de debate, de discusión y de retroalimentación. Tal es el grado que hoy de repente tenemos a dependencias del sector sí público, a organizaciones desde la ciudad, ciudad civil, generan un debate, pero justamente con un objetivo en común seguir salvando vidas. Y bueno, agradezco el espacio y enhorabuena por estos resultados que abonan al discurso de la efectividad de este programa. Gracias. Al contrario, Víctor, muchas gracias a ti eh, por, por, tus, por tus comentarios y también, eh, y también creemos que es muy importante este, esta visión sistémica en todo lo que hacemos y Creo que en este día, por limitaciones de tiempo, no dimos un mayor contexto, entonces eh, creo que nos cayó muy bien eh, tu comentario para meterlo así, porque digamos, sí, efectivamente, la gestión de la velocidad o la gestión del tránsito y la aplicación de la ley solo es uno de los elementos que contribuyen a, a reducir eh, muertes y lesiones. Eh, también le, le doy bien la bienvenida a Valentina eh, Delgado, de la CEMOVI, directora de Seguridad Vial. Muchas gracias por, por unirte. Eh, también le agradecemos a, a Fernanda eh, Rivera, eh, porque eh, digamos, se, se tiene que ir ya a las 10. A las Entonces, con esto abrimos la, la serie de preguntas y respuestas por si podemos todavía tener alguna que pueda alcanzar a contestar Feri. Si no, pues muchas gracias, Valentina, por también apoyarnos a quedarte en esta, en esta sesión. Eh, las preguntas pueden estar dirigidas a cualquiera de, de nosotras. Eh, y así que, por favor, adelante. No sé si tengamos, Ana, alguna pregunta que podemos empezar con, con Feri. Si no... Eh, Claro que sí. Eh, ahorita tenemos una pregunta de Jonas López, que creo que va dirigida a mí. Eh, hola, soy Ana Villarreal, gerente de políticas públicas en el ITDP, y la recomendación sobre en qué puntos se deberían de instalar los nuevos dispositivos de cámaras y de radares, o hacia dónde dirigir la ampliación, la verdad es que hace falta más hacer más estudios para con datos georreferenciados para identificar cuáles deberían ser los puntos prioritarios. Mucho de esto también dependería del presupuesto con el que cuente la ciudad para poder priorizar y decidir en qué puntos valdría la pena mejor instalarlos. En ese sentido, no sé si alguien de móvil quisiera complementar en cuáles serían como las zonas prioritarias para expandir el, el sistema. A ver, acá eh, son, son dos cosas. La primera es el criterio de instalación de, eh, de, lo, de los equipos siempre fue la ocurrencia de hechos de tránsito, y particularmente aquellos hechos de tránsito con, con resultados fatales. Así se mapeó la ciudad, así se, eh, eh, se, se puso para la instalación de todos los equipos. Ahora, eso se, esa instalación ya se puede ir cambiando en la medida que van cambiando comportamientos de, de determinadas zonas. Como decía anteriormente, si podemos generar zonas, entre comillas, de tráfico calmado, en que baja la incidencia hecho de tránsito, bueno, podemos empezar a atender otras zonas en el sentido que eh, tenemos una cantidad limitada de equipos. Eh, los, los puntos están mapeados, de hecho acá en la, en la llamada también está Álvaro Madrigal, que, que nos acompaña con toda la base de datos, entonces... Los, los, los puntos prioritarios de expansión o relocalización nosotros, nosotros siempre lo estamos mapeando para ver exactamente dónde tenemos la piedra en el zapato. Ahora, como decía Víctor, eh, es cierto si yo compro 20 cachitos tengo más posibilidades de ganar una, una rifa que si compro uno. El problema de 20 cachitos es mucho más caro. Eh, entonces eh, nosotros acá también lidiamos con un tema presupuestal, particularmente en COVID, pero sí estamos trabajando para aumentar y expandir el sistema, porque digamos, eh, tenemos, y en eso estamos súper claros, en la, en la medida que esté más expandido, más distribuido los puntos, mayor será el impacto. Entonces también hay un trabajo fuerte de sentido para ir creciendo de a poco en, en la expansión, cobertura y también, ojo, una cosa de expandir el sistema, pero también implica también no solamente poner más cámaras, implica aumentar el número de bicicuelas, aumentar el número de, de puntos de eh, realización de trabajo comunitario, o sea, viene todo aparejado, no solamente un tema tecnológico, sino también es un cre crecimiento de todo un sistema de detección de infracciones, pero también de aplicación de sanciones. Entonces, eh, eso no, nos hace que nos obliga a tener que ir paso a paso y a veces no tener unos eh, estiramientos muy grandes, con los cuales, campo, ante los cuales no podríamos responder en propiedad. Entonces, yo creo que hay, hay dos elementos en la, en la efectividad y en la selección de los, de los puntos o de la rotación. ¿no? Hay una parte que es la eh, digamos, efectividad o el impacto localizado, eh, que esto es, digamos, por ejemplo, en el, en el mapa que que presentó Ana y muchos mapas que ha hecho ya la CEMOVI que tuvieron también la lógica en esta relocalización de puntos en la transición del programa de fotomultas a fotos cívicas, digamos que esto digamos, se puede seguir una estrategia similar y luego también hay otro objetivo que pensamos que un programa de cámaras cerradas puede tener que es un impacto generalizado ¿no? que, eh, creo que la CEMOVI sabe de las limitaciones con el, con el tamaño de los impactos en la red pero si pudiéramos eh, generar o ampliar estos puntos, eh, subir este 4.7, quizá doblarlo, triplicarlo. Eh, obviamente, con todas las limitaciones que menciona Rodrigo, podríamos también incluir una visión en eh, el programa eh, de impacto generalizado, ¿no? Y creo que es alguno de, uno de los puntos, eh, quizá yo, más, más importantes de, esta, de este documento que estamos haciendo público el día de hoy, eh, que podría, eh, digamos, llevar hacia un impacto mayor eh, en, en muertes y lesiones. ¿no? Pues sabemos que es una transición complicada con las limitaciones eh, presupuestales y, y de capacidad que, con las que se cuenta hoy en día, pero que no nos parece nada descabellado que, que se pueda avanzar hacia allá en los próximos años. No sé si tengamos alguna otra... Otra pregunta, y si no tenemos alguna otra pregunta, porque vi las de Vicente que estaban enfocadas en, en que se va a hacer público. si sí, se, se va a hacer público este, esta, esta grabación, eh, de, de, esta, de esta presentación, pero también, eh, pues también podríamos hacer, aprovechar para hacer preguntas entre, entre nosotros si no tenemos alguna otra específica. No, sé. no, hasta ahorita no nos han llegado más preguntas específicas. Por favor, si sí, quien tenga cualquier duda, por favor háganosla llegar y si no mientras tanto a lo mejor podemos eh, contarles un poco del digamos, el reporte más amplio que se está haciendo digamos este, este análisis de impacto no sé si a lo mejor Santiago y Isaac nos pueden contar un poquito en qué está y, y los pasos que siguen para su publicación Claro, Gonzalo, con gusto. Eh, bueno, ahorita estamos nosotros cerrando eh, la parte de, de revisión, sobre todo de los resultados. Eh, hay varios autores en el estudio, ahorita está eh, pasando por el escritorio de todos. En cuanto tengamos este, la validación de todas las personas que participaron en el estudio, porque fue un estudio que ya nos saltó mencionar, eh, fue eh, trabajado conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que está involucrado eh, a otros expertos, como el doctor Amado Crote. Entonces, estamos eh, justo en el proceso de revisión. Ojalá lo más pronto posible podamos tener una versión de trabajo que podamos hacer pública. Eh, entonces, bueno, esa es ahorita la actualización. Muchas gracias. Y bueno, esto es muy importante porque pues, fue un poco polémico todo este proceso de, de cambio de fotomultas a fotos cívicas. A mí me sorprendió y me dio gusto que realmente el, el impacto fuera, o que la extensión fuera mayor en, en, en fotos cívicas. Al principio no lo tenía yo tan claro. Y cuando se hizo todo este análisis y esta metodología de los, de los buffers, eh, pues sí, fue, fue algo que me sorprendió eh, digamos, eh, positivamente y eh, nos tuvimos que digamos, ser muy sólidos técnicamente digamos, por, por todo este proceso que se dio. Entonces también pensamos que, además de que este, este el documento que presentamos el día de hoy está diseñado para ser conciso, claro y con recomendaciones de política pública específicas, el documento que está por llegar está diseñado como para ser muy robusto eh, técnicamente, entonces también eh, pensamos que esto va a ayudar a mejorar esta discusión. ¿no? Hoy Rodrigo lo dijo antes, ¿no? hay un tema cargado de, de ideología y de distintas versiones y es difícil en, en ese momento entrar al debate público y es por eso que nos tomó tanto tiempo y estamos el día de hoy empezando este, este debate un poco más, más informado o aportando esta información al debate porque... De otra manera, pues va a ser difícil afinar estas este, cuestiones de política pública. Entonces ahí, a lo mejor, eh, Víctor, no sé, si tengas alguna otra cosa de la o que sea, que discutir o que preguntar, ya sea tanto ITDP como a ITDP como a CEMOVI. Ya, muchas gracias. De hecho, me llegó una pregunta de, de forma directa y era con respecto al tema de motocicletas. Eh, justamente nos, nos hacen la invitación a, a comentar y y poner eh, sobre la mesa la, las consecuencias posibles del aumento de, de siniestros viales en, en motociclistas, no y esto cómo se correlaciona de alguna manera con la presencia de las motociclistas. Si me lo permiten, eh, nada más quisiera hacer unas menciones en el sentido de, de el tema de, de los hechos o de los siniestros viales de, de motociclistas, reitero, siempre tienen, hay diferentes factores, y si sí quisiera mencionar unos, hoy por hoy es más fácil la adquisición de una y una motocicleta, no, literalmente los créditos son eh, vas a algún comercio, no, un sector y sales con una motocicleta, entonces es un elemento. Desde el poder del consumidor también hemos señalado esta esta cuestión con, específicamente con la industria de que son motocicletas que se venden sin dispositivos de seguridad. A esto hay que sumarle precisamente que eh, no se tiene sensibilizado y no hay una educación en cuanto a lo que implica si sí, viajar a excesos de velocidad. pero Reitero, viajar en una motocicleta que no tiene estándares de seguridad, pues prácticamente es, eh, es una allure literalmente andar en las vialidades. Por el otro lado, también hay otro factor y una cuestión de, corre, de correlación. Hoy por hoy las motocicletas ya no solamente tienen un viaje de, de, de esparcimiento o, sin, o, o de llevarte a tu trabajo, sino tienen una doble funcionalidad. Funcionan como una herramienta también de trabajo. Hoy por hoy encontramos... Eh, se ha acrecentado el número de, de personas que hacen servicios de repartición con una motocicleta. ¿no? A esto hay que sumarle que también recientemente, ya no tan recientemente entró el tema de la utilización del casco, pero bueno, eh, seguimos viendo en las vialidades que el casco no está siendo utilizado de la forma correcta o se utilizan cascos que no, eh, no cuentan con los estándares. Reiterar que desde un enfoque sistémico no solamente es la motocicleta, no solamente es la velocidad, sino están presentes otros componentes y en este caso, por ejemplo, reitero, eh, la mayoría de las motocicletas en más de un 85% carecen de dispositivos de seguridad. Eso es lo que pudiera estar eh, aportando con respecto a la pregunta que nos hace. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, nos llega una pregunta de Jonás López, eh, quien nos, nos dice, ¿sería factible que las sanciones se apliquen en contra del conductor del automóvil y ya no solo en eh, contra el propietario, eh, que conoce algunos casos en los que los sancionados no necesariamente son los infractores? Eh, creo que hay un tema de fortalecimiento relacionado eh, con esto, que se, se aborda un poco en, en, en las recomendaciones, eh, digamos, de manera somera, y no sé si a lo mejor Valentina pueda eh, contarnos más de lo que se está pensando al respecto en esta parte. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Me tuve que salir y meter con el celular. Una disculpa. Eh, sobre sancionar a las personas, aquí el tema es que a través de este tipo de tecnología no podemos sancionar a la persona, ¿no? porque no es lo que detecta la tecnología. Entonces, cámaras y radares... Lo que, lo que ayudan a detectar es el vehículo y lo que nos aseguramos es de identificar bien la placa del vehículo. Entonces, para este tipo de sanciones no es posible que se apliquen a la persona, por eso se, quien se, a quien se sanciona es al vehículo. Pero en otro tipo de sanciones, las que se hacen con handheld o los que hacen, eh, digamos que los agentes de tránsito cuando están en calle, sí se sanciona a la persona y se sanciona a la licencia. Entonces, sí tenemos este tipo de sanciones hacia los conductores, pero específicamente en el programa de fotocívicas eh, con cámaras y radares, eh, utilizando esta tecnología, no sería posible. Aunque tuviéramos la ciudad llena, ¿no? Me explico, o sea, aunque tuviéramos la ciudad llena, no es posible irnos a, a, a las personas. Sí, muchas gracias. Eh, Arturo Rodríguez eh, nos dice que mencionaron que metodológicamente sus observaciones se ubicaron en la red primaria. ¿Hicieron alguna estimación o estadística sobre la información que están perdiendo al no evaluar los segmentos en vías no primarias? Eh, creo que esta pregunta es para, para Santiago e Isaac en cuanto al estudio, aunque también se relaciona a la ubicación de las cámaras. Entonces, eh, no sé si quien, quien quiere dar esta respuesta. Eh, claro, sí. Me parece que fue un punto que mencionamos. Que alrededor del 51% de, las, de los siniestros se localizan en ese tipo de vías. Eh, a pesar de que son una proporción mucho menor del total de vías de la ciudad, al ser de las de mayor velocidad, son las que registran eh, no solamente más siniestros, sino siniestros de mayor, este, de mayor peligrosidad, de mayor impacto. Eh, digamos, eh, ¿qué se pierde al enfocarse en estas vías? Me parece que es... es el, el acercamiento correcto, enfocarse en las vías que tienen mayor peligrosidad. Si nos enfocáramos en vías secundarias y vías terciarias, a pesar de que podríamos tener algún, algún valor, mi percepción es que el impacto sería menor. Yo creo que, bueno, en corto, creo que el acercamiento correcto es enfocarnos en estas vías, dado que concentran una proporción eh, mucho mayor eh, relativamente de los siniestros. Entonces, es importante la, la visión del de, efecto por cada peso invertido en una política pública. Entonces, en ese sentido, invertir en, en vías primarias, también desde ITEP nos parece el sentido correcto y tuvo que ver también con esta expansión eh, del área de influencia entre un programa y otro, desde esta expansión, eh, porque de esta manera pues se puede tener mejores resultados con, con, con cada peso invertido. ¿no? Entonces, eso sí creo que nos, nos parece adecuado. No sé si Rodrigo o Valentina quieran agregar algo al respecto. Yo nada más agregaría que, y no olvidar cómo funciona la tecnología, ¿no? Hay tecnología que no nos va a funcionar en ciertas vías secundarias o entonces sí es muy importante que eh, conocer para qué funciona cada una de, la, de las tecnologías, ¿no? Los radares de velocidad sí tienen que estar eh, puestos en... en en vías que tengan ciertas características, por eso nosotros hacemos una recomendación no que está basada, como lo explicó Rodrigo, con los hechos de tránsito, sobre todo con los hechos de tránsito, con lesionados graves, que merecen traslado, con fallecimientos, pero también esta información que procesa la Secretaría de Ciudadana se ajusta para, eh, eh, con base a las características de la, de, de la vía, ¿no? para que pueda entonces la tecnología cumplir con esta función las cámaras que nos ayudan a detectar eh, comportamientos como los que explicaba Fer que tienen que ver con el uso del celular eh, invadir líneas peatonales la caja bicimoto etcétera tienen pueden estar en otro tipo de vías y de hecho ustedes las, las ven normalmente muchas de ellas están en cruces por ejemplo cerca del centro no tenemos alguno la, el que está por en eje central entonces sí son vías donde pueda haber una combinación entre vías primarias y secundarias pero creo que depende mucho del tipo de tecnología que y, ¿Y cómo funcionan? Nada más sería lo único. Muchas gracias, Valentina. Y bueno, si no tenemos ahorita ninguna otra eh, pregunta, a lo mejor le, le pediría eh, si nos pudieran regalar algunos comentarios de cierre a las personas que participaron y si quieren podemos eh, empezar eh, con, eh, no sé si con Rodrigo o con no que, que creo que digamos, eh, ya señalé lo que tenía que señalar eh, lo importante, lo, los datos están abiertos para que digamos, cualquier digamos, institución, o persona pueda trabajar con ellos para que a, eh, a nosotros esto nos da una valiosa retroalimentación, claramente y con todo gusto eh, podemos compartir y estamos accesibles, abiertos para recibir todo tipo de sugerencias y también para compartir la información, si finalmente de eso se trata, de, de tener una, una relación fluida eh, con sociedad civil, con academia orientada a, a reducir, digamos, eh, hechos de tránsito y a reducir fatalidades. Entonces, desde ya, una vez más, agradecer el, la, la colaboración que ha tenido bueno, ITP, BID, todos los socios acá, también el Poder del Consumidor que también ha sido un, un, un, un aliado importante en el tema de seguridad vial. Y reiterar el compromiso que tenemos tanto para dialogar, compartir, eh, construir juntos una política de seguridad vial y también para compartir todos los datos e información que tenemos. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, perdonen por esta moderación un poco rara porque nos llega una pregunta después de, este, de esto. Entonces, si tienen algo de tiempo más, eh, sería bueno también contestarla, nos, nos dice Karen Daniela Cruz Hernández eh, ¿por qué se generó una percepción eh, en medio en contra de fotos cívicas y parece que sí funcionan según su estudio? Ah, en medios eh, entonces, la, la, la pregunta es, digamos, eso creo que es difícil que nosotros lo, eh, lo contestemos, eh, no sé si eh, digamos el, el porqué de, de, estos, de estos cambios en contra de, de fotos cívicas no sé si ¿Alguien quiera contestarlo eh, de las autoridades o de ITDP? A ver, no, yo, yo no quiero decir más allá que puede haber intencionalidad con política en algunos medios, que parte de la, las reglas del juego democrático nomás. ¿sí? Yo creo que más bien lo, lo medico, los medios hacían eco de opiniones de mucha gente del ecosistema de, de la movilidad, que digamos eh, y, y lo que señalaba anteriormente, eh, ha habido muchas uh, opiniones que no se han dado en el contexto de análisis de datos, sino más bien como de perjuicios o, o, o ideas ya preconfiguradas. Eh, usted mismo lo señala en el reporte, digamos, un, un sistema bastante innovador, no hay otra ciudad en el mundo que haga una cosa así. Entonces cuando uno cambia digamos, la manera de hacer las cosas, por supuesto, eh, siempre va a haber eh, un, reticencias, rechazos, eh, eh, gente que cree que las cosas no funcionan, en fin, porque es una manera totalmente distinta de enfocar el problema. Entonces, como lo, lo veo de esa manera, no, no quiero. Y tiendo a ver que, uh, siempre tiendo a pensar que no hay mala voluntad en, en esta historia, sino eh, un rechazo a algo que no ha sido probado en otros lados o no, ni en esta misma ciudad. Más bien un rechazo a lo, a lo nuevo. Espero que con este tipo de investigaciones y con otras futuras pueda darse un debate más sustentado en datos, en evidencia empírica. Y a lo mejor también rescató algo que mencionó Fernanda de que es una tecnología que, que funciona. No hay, hay distintas maneras de sancionar, pero creo que ha habido algo interesante que eh, que el, la tecnología de los radares de velocidad y las digamos, multas que se realizan de manera automática a través de la tecnología eso es algo que se mantuvo entre las las administraciones. ¿no? Y, teníamos algo de miedo de que se desapareciera el uso de la tecnología, ¿no? eh, pues En primero, la primera vez que se puso, pues fue realmente muy contestado por la ciudadanía y, y entonces el que de alguna manera existe una continuidad y una evolución de la política de radares. Y yo creo que un poco lo que planteamos en este momento con, con este documento es también no solamente hacia el pasado sino hacia el futuro cómo esto pues puede continuar y pues empezamos pensamos que también eh, pues tiene que, que ser positivo ¿no? eh, este, este cambio y esta eh, continuidad y evolución de los sistemas de sanciones que pues, permiten reducir la velocidad y también, de alguna manera, salvar, eh, salvar vidas. No sé si alguien más quiere agregar algo a esta, a esta, a esta pregunta. Bueno, y si no, eh, Arturo Rodríguez nos dice, no existe un sesgo en la selección cuando cuando se da el caso de que las intersecciones de las vías no están dentro de los fragmentos de vía construidos, ¿no esperarían que la probabilidad de que se haya un incidente sea mayor en los fragmentos que contengan alguna intersección? Eh, no, no entiendo muy bien esta pregunta, pero no sé si ahí en este caso es Santiago o Isaac, que, que, que realizaron este análisis de datos, eh, puedan contestar, ¿no? ayudarnos a entender un poquito mejor la pregunta. Sí, déjame... Oh. ¿Adelante, Santiago? Sí. Ah, venga, ok. Pues creo que o sea, el sesgo de, de selección puede suceder eh, siempre que utilizamos este, esta selección de los segmentos, sin embargo, como bien eh, menciona Santiago, seleccionamos estos segmentos, calculamos un modelo, vimos el impacto y después esos segmentos nos vemos moviendo. ¿no? Entonces, en algún caso, tal vez un segmento tomó esta intersección, después en otro, ese mismo segmento no lo tomó, entonces... Dentro de eso, lo que observamos, ¿no? después de hacer este movimiento de los segmentos y calcular el modelo en muchas ocasiones, es que los estimadores y el impacto eh, estaban dentro de este promedio que presenta Santiago, por ahí del 14%. ¿no? Entonces, si bien eh, la probabilidad de que este sesgo existiera en un inicio, una vez que hemos movido esto, vemos que desaparece. Entonces, parece que, que los estimadores eh, son bastante robustos, casi que sin importar si está en, un, en una intersección o no. ¿No? Y si esperamos que las, las fotocídicas o las intersecciones tengan una mayor cantidad de siniestros, esto se ve capturado por el, por el modelo sin ningún problema. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, pues yo creo que ahora sí, si no hay ninguna pregunta más, a lo mejor podemos... Eh, dar por concluido y agradecerles a, a todas y todos los, los participantes ¿no? Muchas gracias que tengan buen día y descarguen el sí. reporte por favor Cuídense. <risa> Muchísimas vemos. gracias Muchas gracias